De esto soy el planeta rojo con mi DM y De esto Dice los cifras Dice soy lo más lacriado, living head, ya no duermo menor One two, let's go Yo si tú bajes tensión Sigan investigando porque uno copian muy bien Mi última versión hecha con piedras, martillo y un maldito cincel Soy lo más lacriado, living head, ya no duermo menor One two, let's go Yo si tú bajes tensión Sigan investigando porque uno copian muy bien un fecha con piedras martillos y un maldito sin selfie Motor rocks será los Hendrix, pero USA Flush Yo destaco como Kubrick y mi compañía como Starbucks La llenando tan nivel al Rey León, lo mató antes de conseguir el millón no encuentro a la perra que hace dos años dijo perdedor, porque ahora oh, hay nenas, maldito flow envenena Vienen solas, ya no hay forces, soy la materia en esquinas, hey En proceso la misión y tú te atraviesas siendo este algo por El maldito capitán, tan flow escrito al estribor Maldito flow en vena, vienen solas ya no hay force, soy la materia en esquema. Hey, en proceso la misión y tú te atraviesas siendo este el El maldito capitán tan flow escrito al estribor. Soy lo más lacriado, living head, ya no duermo menor. One two let's go, yo si tú pases tensión. Sigan investigando porque uno copian muy bien. Mi última oración fue fecha con martillos y un maldito cincel. Soy lo más lacriado, living head, ya no porque uno copian muy bien Mi última vez fue con piedras, martillos y un maldito cincel Hablen, digan, pero Dios quiera que no escuchen Los había cambiar de opinión, si saco el lápiz de mi estuche Y tengo técnica para acabar contigo, protegido por una esfera Y con tan solo un compás de estos Nauta revoluciona nuevas eras La puta no me interesa, el dinero solo en aspectos El amor es necesario y tengo virtudes, sobran los defectos So cool. Soy copilanzando con los Lakers tengo una perra bailando llamas hell para un público todo una dama 2.0, todo al piso sigo cool. soy COVID lanzando con los Lakers tengo una perra bailando llamas hell para un público todo una dama desto de desto see de esto, de esto, on the wetner si es la creo desto de todos creo